Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Bull Market Broker. Antes que nada, hay que ver qué es un broker. Un broker es la persona intermediaria entre el comprador y el vendedor de algún instrumento financiero, como por ejemplo pueden ser las acciones, los fondos comunes de inversiones, los CDRs, los bonos, etcétera. Vos no podés, si querés comprar acciones, decir hola soy Juan Pedro, quiero ir a comprar acciones. No, primero necesitas un broker que sea el intermediario, vos a través de él compras las acciones que quieras es más o menos algo así como por ejemplo un escribano si vos querés comprar una casa necesitas un escribano digamos que te haga los papeles algo así bueno que necesitamos para abrir una cuenta en bull market yo uso bull market porque para mí es uno de los brokers o de las plataformas más fáciles de usar Está bueno como para, si sos nuevo, principiante, empezar en esta plataforma. Vamos a ver los requisitos. Los requisitos que te piden dicen que no son, una, que no son muy exigentes para abrir una cuenta. No piden más que lo que piden los entes, como el CNB, la UIF o el AFIP. Bueno, los que te van a pedir son, al momento de realizar la apertura de cuenta, vamos a necesitar tus datos personales como DNI, QUIT, nombre, apellido y domicilio legal y real. Es importante que brindes tus datos con precisión. va a necesitar un mail para que ellos te puedan contactar. Más que nada ellos cuando abrís la cuenta te mandan un mail y cualquier movimiento que haya en tu cuenta van a mandarte mail para que estés al tanto de todo y vas a necesitar una cuenta bancaria sí o sí porque es el único medio por el cual se puede depositar y retirar dinero en tu cuenta qué pasa si no vivís en argentina si no vivís en argentina ni en pedos invertís en argentina pero bueno Mientras seas titular de una cuenta bancaria en Argentina, ya estás en condiciones de abrir una cuenta con nosotros. Bueno, para abrir la cuenta vienen acá, ponen abrir cuenta y acá le van a ir pidiendo diferentes datos. Yo no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero sí le voy a mostrar los datos que le van a pedir. Para la apertura de cuenta, que lo pueden hacer web o en la aplicación, Vamos a ver los pasos, creación de usuario, te van a pedir apellido y nombre como figura en el, en el DNI, pónganlo tal cual figura en el DNI porque eso le va a ayudar a que después sea más fácil la verificación de sus datos. Le va a pedir, bueno, el DNI, mail, número de celular y una contraseña. Bueno, acá está lo que yo le decía: que sí o sí que traten de poner tal cual están, para así es mucho más fácil. Pantalla de confirmación de datos: esta es una pantalla para que puedas controlar que los datos que ingresaste sean correctos, que no haya ningún problema, ninguna, ningún error. Y lo puedes modificar en caso de ser necesario y continúas con el formulario. Apertura de cuenta online: tipo de cuenta: cuenta personal o de empresa si sos personal, pones esa, y si sos una empresa que está bueno, puede ser una empresa unipersonal, puede ser cualquiera, eh, puede ser de sociedad anónima, responsable cripto eso como ustedes quieran, generalmente la mayoría hacemos personal, pero bueno ahí pones en el caso, dice si vas a abrir una cuenta para persona jurídica, que es empresa, hace clic en, en cuenta empresa y te daremos el contacto del responsable Google Corporate. Caso contrario, continúa con el formulario de cuenta personal. Eh, acá te va a pedir la cantidad de titulares. Puede ser uno, dos o tres titulares eso. Más que nada si lo abrís con algún amigo, algún capaz que tenés algún inversor tuyo, y acá te dice los beneficios que tenés. Si lo abrís vos solo, abrís la cuenta en 90 segundos, no dependés de otras personas, y tu, tu dinero, tus reglas, te dice. Y si la abrís compartida, sumás justificativo de ingreso, o sea... Eh, podés poner más cantidad de plata eso es lo que te está diciendo con suma justificativa no es lo mismo que si vos sos una persona sola y metes 100 mil pesos por ejemplo es raro no es lo mismo que si es una persona con varios y ponen 100 mil ahí se justifica más que ponen 50 y 50 y lo que te dice es que podés invertir más dinero bueno, te va a pedir el domicilio, eso pónganlo tal cual en el DNI también. Eh, si sos una persona no residente, eh, residencia fiscal, número de identificación tributaria y calificación tributaria. El número de quit, datos laborales, esto es importante. En esta pantalla tenés que seleccionar tu actividad, tu actividad laboral del menú desplegable las opciones son las siguientes. En relación de dependencia vamos a pedirte nombre de la empresa y el puesto o cargo que ocupas. Autónomos puede ser profesional, comerciante o empresario. Alguna de estas opciones puede ser un sujeto obligado para más información, ta, ta, ta. Puede ser jubilado, ama de casa, estudiante o desocupado. Esta no la traten de no ponerla digamos no pongan desocupado porque eh, te puede llegar a traer problemas digamos que no te que te demore o cosas así traten de, de última pongan ama de casa pep consulta la sección eh, esto si sos una persona políticamente expuesta aceptación de términos y condiciones Carga de fotos. Esta es importantísima, gente. Esta es la última pantalla del formulario de apertura de cuenta. Gracias a la carga de fotos de tu DNI y una selfie tuya sosteniendo el DNI en la mano, reemplazamos la firma presencial en nuestra oficina. Dice que si tenés algún problema en la foto, podés realizarlo más tarde. No obstante, las opciones para que puedas realizarlo son vía aplicación o web desde tu celular cualquier problema hablas con el soporte técnico bueno gente como vieron no es muy difícil te vas guiando, vos vas cargando y te, vas, eh, y te va a ir dando cada vez más hojitas con más datos que son los que vimos y en el próximo video le voy a mostrar la plataforma desde adentro cómo es ¿Cómo hacemos el primer ingreso de los fondos? O sea, vamos a hacer en video directamente una transferencia para que ustedes vean. Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si le gustó el video, por favor suscríbanse, activen la campanita.